Bienvenidos a satoshifactory.com, en este vídeo te traemos novedades acerca del juego My Deep pet acaban de ser hackeados, pero antes de esto me gustaría advertir de que hay una persona haciendo su plantación de identidad del canal de Satoshi Factory, si vamos al vídeo anterior que subí sobre Elixir, el juego de Light Knight, vamos a los comentarios y hay un individuo que está... Compartiendo estos mensajes dentro de los propios mensajes Como puedes observar aquí tenemos un comentario de esta persona Que me comenta el vídeo todo guay Y abajo yo le respondo Y un poco más abajo se ha unido el caradura este Que no sabemos muy bien quién es Pero ni siquiera se ha preocupado en escribir bien el nombre de Satoshi ha puesto satoshifactory.youtube este cabronazo nos escribe aquí lo que parece un número de teléfono nunca voy a pedir dinero a nadie esto es algo que no hacemos nunca jamás en satoshi factory al contrario constantemente estamos regalando criptomonedas simplemente por participar en nuestros vídeos en comentar y en tener una participación activa dentro del canal premiamos de esta forma a la comunidad regalando dogecoins y demás pero creo que es bastante evidente que esta persona se está haciendo pasar por nuestro canal por favor, tener dos dedos de frente, que nadie le dé nada a esta persona porque yo, vuelvo a repetir, jamás pido dinero a nadie. Simplemente me gustaría advertirlo que hay alguien haciéndose pasar por mí. Así que nada, mucho ojito con las personas que están por ahí intentando hacerse pasar por otras personas. Es un delito muy grave, así que mucho cuidado, ya lo tenemos denunciado, pero intentaremos que no se repita. Así que nada, si volvemos a MyDefyPet, recientemente acaban de ser hackeados, están bajo un ataque DDOS según acaban de comunicar en su Twitter oficial, aquí lo tenemos, nos dicen que por este motivo algunos usuarios no pueden iniciar sesión en el juego. Nos dice también que MyDeFi Pet programará el mantenimiento de la temporalidad para evitar ataques DDOS y actualizará el servidor. Anunciaremos cuando se complete el mantenimiento. Este ataque justamente ha sucedido un día después de que abrieran la opción de hunting. En la cual ya podíamos hacer staking con nuestras mascotas. De hecho iba a realizar el tutorial explicando los pros y contras que nos estaba ofreciendo esta opción pero he visto esta noticia y he querido comunicarla con la comunidad de hecho ahora mismo estoy intentando entrar a mi cuenta pero no hay manera supongo que será por lo del hackeo y demás las expectativas generales para este juego la verdad es que eran bastante altas han invertido mucho en marketing para intentar dar una imagen muy positiva pero la realidad es completamente distinta ya que en la mayoría de actualizaciones que tenían pendientes en prácticamente todas o casi todas han tenido distintas dificultades retrasando siempre lo que tenían que han previsto en el roadmap y demás. De hecho, únicamente debes visitar su Twitter, puedes ir buscando post por post y puedes ir viendo la alegría que tiene la comunidad respecto a cada una de estas actualizaciones. Si visitamos CoinMarketCap podemos ver que la moneda ha tenido un decrecimiento bastante importante debido a esta noticia, como es evidente, quizás sea un buen momento de recompra, no lo sé, esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo, siempre debes realizar tu propia investigación, pero la verdad es que las expectativas que nosotros sobre este proyecto eran bastante buenas pero poco a poco están disminuyendo igual que el precio la verdad es que el proyecto todavía está en fase beta le queda muchísimo desarrollo pero creo que no es suficiente motivo como para tener que estar soportando todas estas incompetencias o todos estos retrasos en cada una de las actualizaciones que están prometiendo de todos modos nosotros tenemos unas cuantas monedas en nuestra billetera además de la inversión que hicimos inicialmente para comprar las mascotas y con estas monedas ya que tenemos la opción de farming capada dentro del juego lo que vamos a hacer es irnos al exchange descentralizado B-Swap ya que actualmente tenemos diferentes opciones con distintos retornos por hacer staking con nuestras monedas. Hay que diferenciar entre farm y stake ya que son dos opciones completamente distintas en esta únicamente depositaremos nuestras criptomonedas de dipet y obtendremos una rentabilidad en este caso del 76.28% anual y en este caso también lo podemos hacer con un 209 en este caso en el segundo de ellos tenemos un límite máximo por usuario de 2,5 dipet y para ponerlas en staking es muy sencillo debemos aprobar esta pool para ello la seleccionamos, debemos firmar en MetaMask, en este caso nos cobra 0.43 dólares, me parece un poco elevado, pero bueno, vamos a firmar. Y directamente ya podemos introducir los 2.5 DIPED. Para ello le damos a la pestaña de más, introducimos la cantidad, en este caso 2.5 y le damos a confirmar. Debemos volver a firmar con nuestra billetera de MetaMask, le damos a confirmar y directamente tenemos los 2.5 DIPED generándonos más beneficio. En este caso la moneda que nos van a pagar es la nativa de este exchange del B-Swap y podremos intercambiarla por cualquier otra o podremos mantenerla o hacer lo que nosotros queramos con ella. Con el resto de monedas que tengo de MyDefiPet lo que voy a hacer es introducirlas en este pool que también me va a dar la misma criptomoneda, la BSV y para ello simplemente debo realizar el mismo paso. En este caso le voy a dar al máximo, voy a poner los 50 que tengo, le daré a confirmar firmaremos en la billetera de Metamask y directamente tendremos estos 50 DPET, generándonos un 76% anual en la moneda BSW. No quiero alargar demasiado más este vídeo, realmente no hay mucho más que contar. Recuerda que si quieres más información acerca de my DeFi Pet, tienes el artículo completo dentro de nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de videojuegos blockchain. Aquí dentro tienes todos los pasos que debes seguir para empezar a jugar. Aunque como acabas de ver, de momento están teniendo más fracasos que éxitos. Esperemos que esto cambie, vamos a darles una oportunidad. Pero la realidad con el tema de los juegos blockchain es que hay demasiados juegos. Todos ellos no pueden salir a flote, hay muchos que simplemente son scams quieren pampear el precio para hacerte creer que sí, que te pueden dar un sueldo, etcétera, todo lo que tú quieras, pero la realidad es que no son sostenibles, lo único que hacen es llenar la traga perras, te hacen creer este tipo de cosas para cuando el precio está muy elevado, vacían, las grandes ballenas vacían, venden todas sus posiciones y se quedan con el dinero de todas las personas que han entrado posteriormente. Este tipo de scams llevamos años viéndolos en el mundo de las criptomonedas antes eran las plataformas de minería etcétera ahora van reinventando y buscando nuevas formas de engañar a la gente para llevarse tu dinero. Tienes que tener mucho cuidado con este tipo de proyectos porque es que constantemente están naciendo nuevos que son prácticamente copias unos de otros unos de otros. Hay que tener mucho cuidado y hacer una investigación previa muy muy contundente para saber realmente dónde vamos a depositar nuestra confianza y nuestro dinero. Por ello te animo a que visites nuestra pestaña de videojuegos blockchain. Nosotros vamos filtrando y testeando todos los juegos que traemos al canal. Que no nos gusta ni perder el tiempo a nosotros ni hacérselo perder a nadie. Y es por eso que muchas veces no subimos tantos vídeos como otras personas. Porque consideramos que debemos realizar una investigación previa y testear y probar estos juegos. Aquí dentro tenemos distintos juegos que sí están pagando. Como por ejemplo Light Knight. Además te paga en la moneda Bitcoin, la moneda número uno por capitalización de mercado y por todos los fundamentales que tiene. Tenemos también otro juego muy interesante que es el de Solare, el cual es un juego de NFTs de fútbol el cual realmente vamos a realizar un tutorial próximamente si no quieres perdértelo te puedes dejar un like y suscribirte al canal es gratis, no te cuesta nada y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando este tipo de contenido este juego por ejemplo en el equipo directivo de este proyecto hay gente muy importante como por ejemplo Gerard Piqué entre otras muchas personas muy influyentes que están apostando y están desarrollando proyectos que realmente merecen la pena son gente visible que están ahí mostrando la cara y que puedes comprobarlo por ti mismo es algo realmente muy importante a la hora de tener en cuenta cuándo meternos o no en un juego blockchain y ahora y así poco más que añadir espero que te haya gustado y servido esta información si es así te agradezco muchísimo que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos vas a ayudar mogollón a seguir creando más y mejor contenido